mm sure. En Polonia continúa la investigación sobre un ataque con misiles que mató a dos personas cerca de un pueblo fronterizo. Ucrania ha insistido en que no fue una de sus armas y ha pedido que se le permita participar en la investigación. Las autoridades polacas creen que puede haber sido lanzado por las defensas aéreas ucranianas al intentar interceptar un ataque ruso. El portavoz del Consejo de Seguridad Polaco ha señalado que el presidente no ve obstáculos para que los participen en la investigación. Nueva oleada de bombardeos rusos en diferentes localidades de Ucrania. En ellos han muerto al menos cinco personas. El ataque a la ciudad oriental de Dnipro fue filmado por este conductor que pasaba por allí. Más de una docena de personas habrían resultado heridas. En Kiev, la gente se refugiaba en el metro después de que se escucharan fuertes explosiones en toda la capital. También se ha informado de explosiones en Odessa, Zaporilla y Jarkov. Ucrania se estremece con las primeras nevadas del más duro de los inviernos. Los bombardeos masivos rusos han dejado fuera de servicio casi la mitad de las infraestructuras energéticas del país. Kiev ha pedido a Europa ayuda adicional para hacer frente a esta situación. Rusia continúa lanzando ataques con misiles contra las infraestructuras civiles críticas de Ucrania, librando una guerra contra la población civil, privándola de agua, luz, calefacción y comunicaciones durante el invierno, ha dicho el primer ministro de Ucrania. Más de 10 millones de ucranianos se han quedado sin suministro eléctrico, incluidos los residentes de la recién liberada ciudad de Gersón. Tampoco hay agua corriente. Los vecinos se agolpan para recibir ayuda del gobierno. Pero pese al sufrimiento de la población civil, el ejército ucraniano parece más fuerte que nunca. Tras la liberación de Gerson, tiene en su punto de mira la península de Crimea. Las autoridades locales han confirmado que Rusia está fortaleciendo posiciones en el territorio anexionado por Moscú en 2014 y que durante meses creyó intocable. Mientras los combates se han recrudecido en otros frentes, especialmente en el del Donbass, en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas intentan tomar la ciudad de Bakhmut, un objetivo clave en su intento de apoderarse de toda la región de Donetsk. Malos augurios para la economía rusa que se ha contraído por segundo trimestre consecutivo. Las sanciones occidentales en respuesta a la invasión de Ucrania parecen haber contribuido a hundir la economía en la recesión. El Producto Interior Bruto cayó un 4% interanual en los tres meses hasta octubre. Un millar de empresas occidentales han abandonado el país y junto con cientos de miles de personas que huyen del reclutamiento, Rusia está encajando su mayor recesión desde la pandemia. Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil balístico y todo apunta que ha caído en aguas de la llamada Zona Económica Especial de Japón, según informaciones del gobierno japonés. El primer ministro del país, Fumio Kishida, consideró intolerable los lanzamientos de Corea del Norte, los que tachó de actos provocativos inéditos. Corea del Sur, por su parte, convocó una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional para analizar el lanzamiento. Para Estados Unidos, las acciones de Pyongyang son una violación descarada a varios acuerdos de seguridad de la ONU. Así lo calificó la vicepresidenta del país, Kamala Harris, quien ha convocado una reunión de emergencia con mandatarios de Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia, en los márgenes de la cumbre de APEC en Tailandia. Los continuos ataques rusos dejan a más de 10 millones de ucranianos sin electricidad, la mayoría de los ciudadanos sin servicio eléctrico se encuentran en las regiones de Vinitsia, Odessa, Sumy y Kiev, donde se hace lo posible para normalizar el suministro, según el presidente Zelensky. Las consecuencias de otro ataque con misiles contra Ucrania se prolongan durante todo el día. Una vez más, se han producido cortes de energía inesperados, además de los previstos. A partir de ahora, más de 10 millones de ucranianos están sin electricidad. La falta de energía se produce cuando empieza a nevar en Kiev y en otras ciudades de Ucrania, pero algunos en la capital siguen mostrando una gran resiliencia a pesar de la difícil situación. Sé que el poder de la fe en nosotros mismos es tan fuerte que sobreviviremos al invierno, lo superaremos pero por supuesto que lo sentimos. Es una tontería negar que no sentimos el frío y es una tontería negar las amenazas de que cuanto más frío haga, mayores serán los riesgos de que el invierno en Kiev sea difícil, pero no hay duda de que lo superaremos. En Gerson, los voluntarios están ayudando a los residentes con suministros de alimentos, mantas y otros artículos de primera necesidad, tras finalizar los ocho meses de ocupación rusa. Hemos conseguido aguantar muchos meses, casi nueve meses. Creo que sobreviviremos al invierno. Lo principal es recuperar la electricidad. En paralelo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica reitera su petición a Rusia de que cese inmediatamente todas las acciones en las instalaciones nucleares ucranianas. Desde febrero se han producido varios ataques contra la central nuclear de Saporilla y Rusia y Ucrania se culpan mutuamente. La República Checa conmemoró el aniversario del fin de la ocupación soviética en 1989. El primer ministro, Peter Fiala, depositó flores en honor a los muertos en los disturbios de la revolución de Terciopelo mientras varios miles de personas se manifestaron ante la sede de la televisión checa para protestar por el apoyo del gobierno a la lucha de Ucrania contra Rusia. Celebrada bajo el lema La República Checa primero", la protesta unió a la extrema derecha con la extrema izquierda. Finlandia desvela un plan de seguridad en su frontera con Rusia que incluye una valla de 200 kilómetros debido a las tensiones desatadas por la invasión rusa de Ucrania. La valla tendrá más de 3 metros de altura con alambre de espino en la parte superior y su coste se elevará a unos 380 millones de euros. Este cambio respecto a la seguridad de Finlandia y Europa ha sido fundamental. La frontera entre Finlandia y Rusia funcionaba bien, era incluso ejemplar, pero en esta situación tenemos todas las razones para reconsiderar nuestros acuerdos, explican desde la agencia fronteriza finlandesa. El país candidato a la OTAN aprobó en julio enmiendas a su ley de fronteras que permiten cerrar pasos fronterizos en caso de intentos de entrada a gran escala en el país. La construcción de la valla prevista en tres fases concluirá en 2026. Los ataques rusos también han alcanzado la región y la ciudad de Odessa, donde nos encontramos y donde muchos de sus barrios están prácticamente a oscuras y solo disponen de energía eléctrica aquellos que tienen generadores. Además, después de que hoy haya caído otro misil ruso, los cortes en las telecomunicaciones y en Internet son cada vez más frecuentes. Odessa es uno de los tres puertos ucranianos a través de los que sale el cereal que estipula el acuerdo de exportación que Rusia suspendió recientemente después de varias explosiones en la península de Crimea. La buena noticia de hoy es que ese acuerdo se ha prorrogado por cuatro meses, por 120 días después de que Moscú recibiera garantías de la ONU de que se eliminarían las trabas a la exportación de sus fertilizantes ese acuerdo es importante porque desde que se puso en práctica han salido más de 500 barcos cargados con alrededor de 11 millones de toneladas de productos agrícolas lo que ha contribuido a paliar el alza de los precios Por favor. No olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!